Saber la lucha es contra la corrupción, contra la impunidad. Que los corruptos de siempre desaparecen este no Distritos municipales, provincias del Cibao. Estamos casi arribando a la trayectoria marcada en más de cinco meses de programación del movimiento Comisión Ampliada de la Marcha Verde en Santiago. Esfuerzo, sacrificio, amor por la patria, eso nos une. Inversión del recurso tiempo Para que el pueblo Haya dicho presente Y siga Y siga apoyando Este Digno movimiento Marcha Verde La más diáfana expresión De defensa Del pueblo dominicano he aquí Marcha Verde y su gente Los grupos sociales Que respaldan el llamado que hacemos, pero impunidad, cárcel para los corruptos, preservación del medio ambiente, fin de la impunidad, fin de la impunidad, cárcel para los corruptos. Como me dijo Miguel Adán, miles y miles de santiagueros de decimaeños años están aquí presentes, marchando pacíficamente, pero con un corazón enamorado de la justicia, con una disposición incondicional de seguir diciendo que queremos nuevas autoridades. Ni Danilo, ni Leonel, no el ni Danilo, ni Leonel. No importa la forma, el largo que se da en el escondedor, los ladrones son indiferentes a la especie humana. Si es capaz de robarte la medicina del para devolverse a una botella de una buena vida, merece ser justiciado. Porque es un ladrón, es una diferencia. Son un Para. Son un ha sido dirigido por mucho tiempo por un grupo de ladrones e hipócritas que se hacen pasar de que son honestos y lo que son, son descarados descarados porque son ladrones que han sido capaces de robarle la medicina a un enfermo, ladrones que han sido, han impedido que tanto hombres y mujeres jóvenes se eduquen ...porque los recursos son más fáciles de invertirlos en un viaje a un país... ...al que a ellos les parezca darse la buena vida, que llevarlo a una escuela. Hay que estar claro. Pueblo, pueblo, abre los ojos, jóvenes, abran los ojos. Los hipócritas son sus enemigos. No lo apoyen, no lo apoyen. El país necesita algo diferente... Que lo dirija, no ladrones, no ladrones, basta ya de ladrones. Y como basta ya de ladrones, la unidad del pueblo dominicano es una necesidad perentoria para decir no a los atropellos e injusticias que se cometen contra un pueblo indefenso. Esta lucha no termina y es por punta Catalina Esta lucha no termina, es por punta Catalina Esta lucha no termina, es por punta Catalina no Esta lucha no termina, es por punta Catalina Esta lucha no termina, es por punta Catalina en la calle Y no hay para nadie, porque habernos en la calle ¡Marcha Verde en la calle! ¡Pa' la calle, para la calle! para la calle, pa' la calle! ¡Marcha Verde para la calle! ¡Marcha Verde para la, pa la calle! Aquí está demostrado Marcha Verde simboliza el colectivo de este pueblo la representación de este pueblo donde hay gente de todos los partidos, de todas las religiones, porque hay algo que es común. Los sufrimientos que se ha sometido la sociedad dominicana, a todos nos preocupan, a todos nos maltratan. Y Marcha Verde permite aglutinar a todos los sectores, a todos los sectores para decirles no a quienes se creen dueños de este país. Marcha Verde, hay que seguir trabajando con él. No se puede desperdiciar un minuto que quede libre para luchar frente a la situación. Y si no luchamos, nuestros hijos no nos van a agradecer ser indiferentes frente a ellos. Nuestros hijos preguntarán, ¿por qué no luchaste papá? ¿Por qué no luchaste papá? Y nuestros nietos dirán, ¿y dónde estaban la gente? ¿Dónde estaban la gente que tenían que hacer algo por nosotros? No, nos vamos a ser indiferentes. No vamos a permitir, no debemos permitir que quienes destruyeron a nuestro abuelo, que quienes destruyeron a nuestros hijos, que quienes destruyeron a papá. Sigan haciendo de la de ellos. Los ladrones deben ir a la cárcel y sus bienes robados deben ser devueltos a la sociedad dominicana. Para que en los hospitales no se muera una gente por falta de medicina. Aquí hay gente que le han robado millones y millones a este país. En cambio, hoy se mueren los infelices en los hospitales. Este país... Este país no puede seguir siendo indiferente. Aquí hay cinco gente que se creen que son dueños del país. En cambio, ¿cuántos somos? Y cinco nos están impidiendo vivir junto a nuestro hijo. Distinguidos marchantes, pueblo... Pablo Ureña, hermano Batista, quiero que también sirvan sus voces, su experiencia, que son gente del pueblo ligado y comprometido con causas y valores nobles a favor... Sí. Adelante, Pablo y Hernán. Bueno, estamos aquí preocupados e interesados por nuestro país porque un grupo de malandrines se han adueñado de todas las instituciones del Estado. Hoy los hospitales están vacíos, no hay equipos, no hay medicamentos, no hay personal. Se están muriendo nuestra gente porque tenemos negligencia total en todo el aparato de salud. Vamos a despertar al pueblo dominicano, vamos a traer a nuestros hijos y vamos a orientarlos y decirles que no podemos seguir en esta situación porque es agobiante, es dolorosa, es acerante, es sufriente. Vamos a unirnos todos a favor del pueblo, a favor de los que sufren, a favor de los que lloran, a favor de los que están hoy en día en convalecencia, porque no hay para ellos medicamentos. Hay que saber esto, en el hospital infantil Arturo Grullón no hay antitetánica, no hay gasa, no hay hilo, no hay... Goal. No hay nada para atender a los niños pobres de nuestros campos, de nuestros barrios. Por eso tenemos que decir basta ya a este grupo de corruptos que hoy se han adueñado del país. Y el país nos pertenece a todos y a todas. Saludamos la presencia del padre Rogelio. el padre Mancho de San Francisco he dicho a la cárcel a la cárcel a la cárcel Nos encontramos en este momento en el punto de encuentro en donde esperamos